Bienvenido, che, qué bueno tener un poco de compañía acá. Todo lo que ves es tuyo, ¿eh? Acá se comparte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Soy muy bueno adivinando nombres igual, así que para mí tu nombre es Pipa. ¿Es cerca? ¿No? ¿No ves algo? A ver si... ¿Algo? ¿Me escuchas? Hola. Claro. ¿Voy a una pizza? Estrellitas de anís. Los tres patitos abren la ventana y juegan a ser trapitos. Los tres patitos. Ser trapitos. Va. ¡Ay! Esto es un portal donde Salen cosas de otra galaxia, de otra realidad, de otro lado. Acá puede salir un helado con gusto, a salmuera, un vaso, pero que abajo no tenga piso. Entonces todo el líquido se cae y vos decís, ¿para qué mierda? ¿Para qué? Puede salir música de otra galaxia, ¿entendés? Puede salir una, tipo una persona que, que, que, que viene de, de Tucumán. No, no, no, la verdad que no sé. Puede pasar cualquier cosa. Oh. Claro, la inflé. La inflé siempre me pasa lo mismo. Dude. Bueno, me enojé, listo. Me enojé. Algún día tiene que pasar. Me dicen que van a venir a las 5, son 5 y 20. A mí no me joder en puntualidad, ¿eh? Pero les pregunté y me dijeron: no, no, no, vamos puntual. Conseguí para agasajarlo como un. Oh, ¿Y saber lo que me costó conseguirlo? ¿Cómo les explico a ellos? El propósito de ellos es que se los coman vivos a punto caramelo, ahora ya. En 10 minutos ya se arrugan, se pudren, no creen en nada y es un garrón para ellos. No, no, no, no les voy a hacer eso. Me los voy a comer todo yo, me voy a sentir gordo, pero no, no, no, no, no les puedo hacer. Mira qué carita que tienen. Mira lo que es eso. Ya te como, mi vida. Aguantar un cochito. Claro, Por esto decían abrir. Mirá, mirá, miren esto, miren esto, miren esto. Ah, eh, para. Eh, eh, eh, eh, eh, eh. Bueno, Sí, voy a ponerme a pensar que esto tenía que pasar por alguna razón, algo tengo que hacer con esto, porque la otra opción que estoy manejando, si no es que, claro, soy un Elotudo. Sí. Una cosa no quita la otra, ¿es verdad? Gracias. Gracias. Siempre atento, ¿eh? Siempre ahí. Bueno, ¿me dejas un momento? Hola, ¿qué tal? Yo vine un par de veces hoy, no sé si me tenés ahí visto. Te quería preguntar si, si me podías llevar un par más eh, de cajas. No es de angurriento, eh, De no dejarle... Lo que vos digas, me decís 30, 20, me llevo. Yo estoy partido de vergüenza por pedirte esto, ¿eh? Pero algo me llama de acá, no sé qué tienen estas cosas, que algo siento que algo va, viste, a... me ¿puedo llevar igual un par más por la duda que esto no sea? Me compré un dragón. No sé por qué, impulsivo. Estaba en oferta. la linda la historia, ¿no? Te compraste un dragón ahora, no sé, un miedo. Estoy viendo que come, hasta ahora solo chaucha. Pero bueno, iremos. Cómo me gusta complicármela. Bueno, bueno. Tengo que pensar... Ah, ahí tengo que parar de pensar un poco porque ya estoy... Tenimos las. Estas, estas cinco posibilidades, lo que hay de fondo, lo que proyectamos, ahora basta. No pensamos. Mm, no. Me encanta pensar, ¿eh? Pero para adelante. Porque estamos...